Hola, mi nombre es Esther Francia y en, en este vídeo quiero compartir con vosotros una de las experiencias más importantes de, de mi vida. Desde que tengo uso de razón, yo sentía que ocurría algo especial, pero fue, no fue hasta hace unos 30 años que descubrí que existe una cualidad innata en mí que me permite canalizar a seres espirituales que están en una vibración más elevada que la nuestra. En un inicio yo recibía la información y estos mensajes a través de escritura automática, pero más tarde, a través de una relajación que me lleva a un estado meditativo profundo, puedo conectar con estos seres que están en esos planos superiores al nuestro y compartir sus mensajes y su orientación, algo que yo suelo llamar de un modo cariñoso como mentorías espirituales. Los seres que hablan a través de mí son seres llenos de amor, que sin ninguna duda lo que quieren es ayudarnos, que nos ofrecen su apoyo, su amor, su comprensión y sobre todo su consejo también. Ellos uh, conocen nuestras luchas, nuestras dudas, nuestros miedos, conocen las situaciones que estamos viviendo, pero también conocen nuestras alegrías, nuestras virtudes, nuestros dones y nuestro potencial humano. Comprobamos en estas sesiones que realmente nuestros ruegos son escuchados, que somos amados y que sin ninguna duda no estamos solos. La energía y las palabras que se dirigen al grupo en estas canalizaciones grupales obran el mismo efecto que si te hablaran individualmente. Y sus palabras son sanadoras y su energía produce cambios energéticos que quizás no son, no son visibles para nuestros ojos, pero sí que es cierto que nuestras dudas internas encuentran la respuesta en el mensaje que están transmitiendo a todo el grupo. Así que hoy, de una manera única y por primera vez, quiero ofreceros la oportunidad de poder vivir esta experiencia y poder estar en directo en una de estas canalizaciones para que podáis nutriros de, de esa energía y de los mensajes que estos seres espirituales y guías nos aportan. Así que si quieres participar en ello dale al link que te dejo abajo en la descripción y encontrarás todos los detalles para poderte apuntar al, al evento. Muchísimas gracias, nos vemos en el evento.